Да, Yo me titulado, un chaval, aquí como un no voy a poder ya retocar algo muy fácil. yo voy a empezar, yo, por una persona que me ha reconocida, que estaba en la Universidad Peruviera, en la de la Universidad Dale, yo, bueno, se acabó. Pero, pero, para que se este estaba fuera del programa, eh, hay algo más que queremos meter fuera del programa. Se habéis que hoy en privada de Santarima diciendo: Rubén, Rubén, Rubén, Rubén, Rubén, Rubén, Entonces, debía de pensar que se nos iba a olvidar, que se iba a escapar o algo así. Entonces, desde, desde la Asociación de Amadores de Música, más desde tus compañeros de la Banda Mónica de los de queríamos hacerle un pequeño asaño. No, para él, pero para él. Sí, Pasar allá. Entonces, por favor, por favor. I'm <laughs> sorry. <laughs> La Solo queda de eh, Quería agradecer a Amadores de la Música, a su la Amadores de la Música y a, y a toda la banda principal de Lugado, la de la misma que me, me dieron esta oportunidad. Para mí es un privilegio, un, un, un placer, un honor dirigir a banda de Llevador porque soy la banda si de Llevador, como músico, así como músico, eh, eh, a, a, a decir que como persona también. Entonces, para mí esto es ilusión. Y nunca, nunca he logrado a Sin más, acabamos. Empezamos con palmas. de otra manera. Ahora vamos a acabar con palmas también. Pero no es que desde la misma persona y toda la banda, necesitarles un. Oh, my God.